Todo un grupo de alumnos, compañeros que ocupan la misma red social, ¿no? Siendo universitarios, pues, debemos de tener ya cierta madurez para escribir las cosas, hablar de ciertos temas, para subir ciertos documentos.